Hola, reciban un cordial saludo. Soy Paulina Moreno y los estaré acompañando en esta semana de estudio. Uno de los aspectos que favorece a la búsqueda activa de empleo es la elaboración de un proyecto profesional y vital. En la segunda semana abordaremos algunas claves para diseñar un proyecto profesional flexible y pertinente a las capacidades y expectativas laborales. Para el estudio de los temas previstos, es necesario formular preguntas como estas. ¿Qué entendemos por un proyecto profesional? El proyecto profesional es un plan estructurado que se diseña en base a la reflexión de ciertos aspectos personales, sociales y profesionales relacionados con la carrera profesional. El proyecto profesional es abierto, flexible, es decir, Puede planificarse para cualquier etapa o momento de la vida. Además, los objetivos y metas pueden adaptarse o modificarse con el paso del tiempo. ¿Por qué diseñamos un proyecto profesional? El proyecto profesional es una herramienta que favorece a la consecución de objetivos y metas. El diseño de un proyecto profesional permite profundizar y reconocer habilidades y capacidades que más se ajustan al mercado laboral. Diseñamos un proyecto profesional porque su esencia es dinámica y constructiva. Es decir, posibilita el reconocimiento de oportunidades y limitaciones que ofrece el mercado laboral. Esto conlleva a que el sujeto pueda tomar decisiones realistas y adecuadas sobre su futuro. ¿Cómo construyo mi proyecto profesional? Son diversos los modelos que sustentan la construcción de un proyecto profesional. En esta ocasión vamos a citar el modelo DOTS propuesto por Watts en 1996. El modelo DOTS propone cuatro dimensiones. El primer aspecto denominado conciencia de las oportunidades. En esta etapa debemos reflexionar sobre la diversidad de opciones que ofrece el mercado laboral. Un segundo aspecto está relacionado con el conocimiento de uno mismo. Se trata de identificar mis características más sobresalientes a nivel personal y profesional y con ello reconocer qué tipo de profesiones y ocupaciones se ajustan más a mi perfil de carrera. Otro aspecto que se toma en cuenta en el modelo DOTS para la construcción de mi carrera profesional está relacionado con la toma de decisiones. Es decir, es importante examinar los diferentes recursos internos y externos que me van a permitir tomar decisiones acertadas para el desarrollo de mi carrera profesional. Otro punto importante es el aprendizaje de la transición. Aquí la persona debe ser consciente del proceso que conlleva cada etapa de transición con el fin de superar con éxito cada obstáculo en el campo laboral. Hemos culminado esta semana de estudio. Ahora los invito a que ustedes profundicen detenidamente cada recurso y ejercicio que se ha incluido en la unidad 2. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar con éxito cada una de las actividades. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad.